...Zaragoza en común es una oportunidad... ...Zaragoza en común es un sueño, una ilusión... ...es una candidatura de la unidad... ...y es algo que van a cambiar las cosas. Bueno, pues urbanismo en realidad tenemos que cambiarlo todo... ...tenemos que cambiar el modelo expansivo hacia mirar a los barrios... ...tenemos que cambiar el modelo de producción de vivienda... ...hacia crear sitios donde la gente pueda vivir... ...y garantizarles ese, ese derecho. Pues mira, yo creo que porque somos gente honrada... ...porque nos lo creemos... ...porque tenemos un sueño, es un sueño colectivo... ...y porque en realidad... Piensa que si votas a hacer algo en común, te estás votando a ti.